Kuyantan, Nukun, Hamiriki, Japet, Vázquez, Peso, Ramarra y Amato, Yuya, las figuras geométricas. Kenshoya, triángulo. Círculo, Turú. Turú. Rectángulo, Keibanenke. Cuadrado, Penengnenge. Aquí tenemos sensi. Uchiti es arriba. Naman, abajo. Me Derecha. Naman, izquierda. Mi turno es metro.